Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Gabriel Silva, docente e investigador de la licenciatura en teatro en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hoy tenemos una invitada, eh, doctora Cintia Janet Pérez Antunes, quien es antropóloga social y bailarina... Es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma de Yucatán, México, en 2019, con dos estancias de investigación en la Universidad de Sevilla, España, 2016-2018 al 2019. Cuenta con maestría en Investigación de la Danza con mención honorífica por el CENID y Danza José Limón del INBA en 2014 y licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. Su ejercicio laboral y académico lo ha dedicado a la investigación en temáticas y problemáticas alrededor del cuerpo, con especial énfasis en la danza, la investigación de la danza, el enfoque de la antropología social postestructural y la metodología performativa reflexiva son sus herramientas. Actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo de la Academia de Danza del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenida doctora, buenos días. Hola Gabriel, buenos días, qué gusto. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es un enorme gusto y emoción tenerte hoy, viernes 8 de octubre, formando parte de estas charlas de artistas con doctora. No, pues gracias a ti, gracias eh, por esta iniciativa y, y por la invitación. Te parece si arrancamos con las preguntas. Claro, claro. ¿Cuál fue tu formación inicial en el arte? ¿Cómo, ¿Cómo te iniciaste? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en la danza? Si es que fue en la danza, fue otra disciplina. Pues bueno, en el arte, así en general, fue la música. Desde así como adolescente tuve mis acercamientos eh, con la música, eh, en, en instrumentos de cuerda sobre todo. Eh, ya después al entrar a la universidad, la, la antropología y demás, pues ocupó como digamos todo mi tiempo <ríe> y lo, lo dejé, lo, lo pausé y justo terminando la licenciatura… Eh, la verdad es que yo no me imaginé que la danza iba a ser como ya el eje principal de mi vida, ¿no? O sea, en la licenciatura en Antropología Social yo elegí la línea de investigación en, en cuerpo, ¿no? Antropología del cuerpo, y ya eso me derivó la, laboralmente en, bueno, en, en una tesis sobre, sobre cuerpo, sobre un análisis, eh, pero que no tenía que ver ni con danza, ni con arte, ni con nada, ¿no? Este, de hecho, era eh, sobre ropa, este, ropa en mujeres jóvenes de Cuernavaca, como eh, eh, intermediarios culturales ¿no? de, de percepción del cuerpo y, y demás. Eh, y ya de ahí empecé a trabajar en, en salud pública, en. en pues, proyectos sobre, sobre investigación del cuerpo, eh, y así estuve varios años. Y en ese lapso, eh, la verdad es que, eh, pues, busqué una actividad, ¿no?, en las tardes, eh, y sin imaginarme lo que me iba a revolucionar, ¿no?, en, en danza. Eh, y, pues, empecé en, eh, a estudiar, eh, pues eh, un tipo de, de danza del vientre que eh, se llama Tribal ¿no? bueno, se, se llamaba Tribal ahorita hay como todo un debate y pues eh, de ahí empezó y ya después, eh, como, pero los tenía como separados, ¿no? Era antropóloga por las mañanas y bailarina por las tardes, ¿no? Uh -huh. Empecé a ir como, como que se me dio muy bien, este, mi maestra Sharon Kerr como que me empezó a jalar también para dar para dar clases y, y pues de ahí derivó todo, ¿no? Este, como una, una revolución en mí. Y, y pues, bueno, yo sentía que podía o, o quería juntar ambas ambas cosas, ¿no? Ya no separarlas, ¿no? Okay. Ya, ¿Sí, perdón? Ah. Se escucha. Ah. Este, y pues lo que hice fue buscar, entrar a una maestría que me permitiera establecer mi primer proyecto desde la antropología del cuerpo, pero relacionando ya la danza. Eh, me tardé, me tardé porque, sobre todo en ese entonces, mmm, como que no era una prioridad, para la antropología social eh, en estudios de posgrado, hacer o eh, pues guiar proyectos de investigación en danza. Además de que desde la antropología en sí yo no encontré en ese entonces, alguien que, que se especializara en eso, ¿no? Entonces, lo que hice fue, eh, pues bueno, esperar, esperar, hasta que, y dije, bueno, pues si no se puede, lo hago yo por mi cuenta, ¿no? O sea, de, tengo las herramientas. Eh, pero afortunadamente, eh, se abrió la maestría en investigación de la danza, en el Cenidanza José Limón, y pues ahí estaba como todo puesto, ¿no? Eh, fui parte de la de la primera generación del 2011 al 2013 y pues ya de ahí derivó en pues en esta bonita y apasionante línea que voy desarrollando eh, y pues bueno así fue como ya pude eh, digamos eh, juntar ambas de ambas pasiones no como, como de, que estuvieran en diálogo eh, desde, desde una formación de posgrado. Eh, sí. Esta maestría del Centro de Investigación de Danza José Limón, en el Centro Nacional de las Artes, es en línea. ¿Qué tan complicado es llevar estudios de maestría de posgrado en línea? Es, es, ¿Te da facilidad para trabajar? ¿Te absorbe mucho tiempo? ¿Es igual que estar en presencial o es otra cosa distinta? Pues mira, fue mi primera modalidad así yo nunca había hecho nada en línea y, y en ese entonces no ahorita ya es como muy normal pero en ese entonces era como como pues no sé hay moodle, no <ríe> ¿Qué, qué científicos estamos este pues en realidad eh, pare, está se supone que es mixta o sea este en, en línea todo el año, digamos, y ya en verano con, con, con presenciales, ¿no? Este, un, cursos presenciales, en donde ahí sí bailábamos todos juntos y, y pues discutíamos lo, nuestros y presentábamos nuestros avances de, de proyecto de, de tesis y de tesis en, en sí. Eh, pues se supone que estaba planeada, así porque justo eh, era para gente que ya trabajaba, ¿no? Para gente con trayectoria en danza eh, o en artes escénicas que quería seguir haciendo lo suyo, pero, pero pues bueno, a la par hacer un posgrado. Pero la verdad es que al menos en ese entonces, en esa primera generación, eh, la carga de trabajo era, eh, pues, brutal, ¿no? Eh, pero pues tú te acomodabas, eso era lo bueno, ¿no? este Ya si estabas ocupado todo el día, pues ya te desvelabas y a terminabas, ¿no? Eran entregas semanales y, y, y módulos por mes, ¿no? De, de las cuatro líneas en, no sé si era así, pero era, eran cuatro líneas de especialización, y pues yo eh, elegí la de Humanidades y Ciencias Sociales para tener como este, esta conexión que buscaba, ¿no? Y, pero pues bueno, en realidad, eh, en sí, la, sobre todo el primer semestre, nos daban las cuatro, ¿no? Que, que era Creación, Registro, eh, Humanidades y Ciencias Sociales y... Ahorita no me acuerdo la otra, pero, pues, bueno, nos daban como de toda esta, como si fuera un curso propedéutico digamos, y, y ya después no, nos fuimos cada quien a, a, su, a su especialidad. Y la verdad es que muy bien, o sea, sí era una carga de trabajo, pues, pesada, digamos, pero la verdad es que éramos unos apasionados, ¿no? Estábamos felices de que por fin en México se hubiera abierto esta opción eh, tan integral y, y que ya no nos sentimos como los bichos raros, ¿no? Ni los artistas por ser artistas ingresando a, a lo mejor a un posgrado como, eh, no sé, en ciencias sociales o en ciencias médicas, así como con... con con, con otra, otra perspectiva completamente, ¿no? Y jalar solitos cada quien sus intereses. Aquí era todo integral, ¿no? Y, y con una pasión y una entrega tanto de maestras como de, de alumnos y compañeros y un acompañamiento muy cercano, la verdad. Entonces, pues fue, fue muy bonito y de hecho muchas de de nosotros pues seguimos en contacto, seguimos colaborando, ya sea en autogestión o interinstitucionalmente. Y la verdad es que yo creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida y, me, y considero esa maestría como un súper golpazo de suerte y muy, muy afortunada de haberla podido eh, cursar. ¿Tú fuiste de la primera generación de esa maestría? Sí, sí, sí, de la primera generación. ¿Cuál fue tu tema de investigación aquí? Pues, justo yo eh, quería hacer una investigación eh, sobre la danza del estilo tribal en México, que es lo que yo mejor conocía. Y, y pues, bueno, hice como una, eh, pues un acercamiento primero histórico, como para ver eh, al fin y al cabo, en ese momento, sobre todo. Todavía estaban vivas todas las maestras, todas las pioneras, ¿no? Eh, y yo en, en particular eh, fui parte de la primera tribu, ¿no? De esta danza eh, del viento, que así se les llama a las, a las agrupaciones, ¿no? Y a los, a los grupos eh, de esta que practican y enseñan este tipo de danza. Entonces, me parecía como un momento privilegiado, de, de que todo el mundo estaba todavía activo y, y, y pues yo estaba en medio de toda esa red, ¿no? Entonces dije, bueno, creo que es momento de hacerlo y fue primero un, un acercamiento histórico, pero también eh, desde el trabajo de campo eh, eh, muy, muy antropológico, ¿no?, con, con las, las herramientas o instrumentos tradicionales de la antropología, sobre todo, eh, el, pues, la observación participante y las entrevistas, y un grupo focal. Esa fue como mi metodología de acercamiento al campo. Eh, pues, bueno, a, a partir de ahí... Eh, empecé a hacer un análisis fenomenológico de cómo eh, se formaban comunidades, ¿no? Entonces, no nada más en términos de, de organización social, sino desde la, los discursos de movimiento de la misma danza, ¿no? Que, que lo que pretende en principio la danza de viento estilo tribal es justo hacer eh, improvisaciones grupales a través de un lenguaje muy codificado, y, y pues muy estructurado, que todo el mundo conoce, no todo, todo aquel que, o aquella que, que pertenece a, a este tipo de danza o que la practica, eh, debería conocer este lenguaje y pues bueno, este lenguaje va creciendo y se va modificando como todos los lenguajes, pero eh, el primer objetivo es ese, el, el hacer improvisación grupal y diálogos a través de, de, este, de estos códigos. Entonces, eh, a partir de ahí, pues el análisis fue fenomenológico, desde lo eh, la intención, el, el, la, la interacción eh, corporal, ¿no? Y pues bueno, eso ya derivó también en cuestiones de estéticas, tanto de vestuario, de, de, de movimiento de diferencias con otros tipos de danza al vientre y todos estos discursos que, que te van eh, diciendo cuáles son los fundamentos y los objetivos de, de la danza en sí ¿no? entonces eso fue, y, y pues bueno, eh, eh, eh derivó también en un análisis político entonces las interacciones como formación de comunidades políticas eh, desde un tipo de danza Tu tesis está consultable en línea, ¿verdad, de repositorios de Gimba, ¿no? Sí, sí, sí, ahí se encuentra. Este, Entonces, pues, para quien quiera consultarla. Y por aquí tengo una copia, además. De pronto ponemos la liga aquí en el chat para que no se nos... nos, nos ¿verdad? Claro. A sí. Oye, ¿y luego, ¿por qué decidiste emprender un doctorado? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te motivó a continuar estudiando los, los grados? Pues, bueno, tú sabes que en las ciencias sociales, sobre todo para los apasionados de la de la investigación, pues, el doctorado ya es como antes la licenciatura, digamos, no es como, pues, ya el requisito mínimo, ¿no? Eh, porque, pues, más que el pensarlo como, como prestigio o no sé cómo, cómo decirlo, eh, pues, en realidad, eh, sí te da un acercamiento más profundo, tanto en la teoría como en la en la práctica de, de lo que estés haciendo, ¿no? Entonces, el doctorado sí es como un nivel de, más intenso de acercamiento a lo mejor, ¿no? Y, y pues, bueno, eh, yo entre la licenciatura y la maestría me tardé, o sea, yo, yo quería como tener esta experiencia laboral y, y demás, y luego me tardé buscando la, la, la maestría ideal, por así decirlo. Y, y, pues, pasaron muchos años, ¿no?, entre la maestría y la licenciatura. Y en la, en la eh, pues, en el doctorado, pues, quise hacerlo pronto porque digo, bueno, ya, ya tengo mis años, ¿no?, <risa> ya es momento. Y, y, pues, lo emprendí, pero sin mucha expectativa, ¿eh? Yo, en realidad, eh, busqué ese doctorado por, por la, la doctora, que quería que me dirigiera la tesis, ¿no? Que es la doctora Gabriela Vargas que tiene un acercamiento muy antropológico, pero también muy experimental, ¿no? Desde el performance, ella hace investigación, pues, de, de muchas cosas como innovadoras, y yo la conocí en un curso en, en, la, UNI, en la UAM, la Autónoma de Morelos, eh, y dije, bueno, si yo regreso a la antropología pura y dura, sería con ella, ¿no? Porque... Ella, pues, hace acercamientos como bastante innovadores. Y, y pues, así lo, lo, lo vi la convocatoria de la Autónoma de Yucatán y, y, y apliqué, pero sin mucha expectativa, porque yo sabía que era muy difícil entrar, ¿no? Ciertamente, yo creo que el, el, el curso propiedótico del doctorado ha sido lo más intenso que he vivido en mi vida Fue como vivir la carga de trabajo de la maestría que teníamos semanal, pero diario, ¿no? O sea, era como muchísimo. Eh, sobreviví y no sé cómo le hice, pero, pero me quedé. Eh, nos aceptaron a seis en, en el doctorado para mi generación. Y así fue o sea, me titulé en el 2014 de la maestría y en el 2015 ya estaba en el doctorado. Y, y pues ya, por eso, por eso decidí, para, para dar como, regresar un poco a la antropología, pero ya con estas herramientas que la investigación de la danza me había planteado, desde el, el planteamiento también, eh, pues, artístico, ¿no? Que pues es otro por completo, ¿no? De, en, entre la antropología, sobre todo la antropología tradicional, ¿no? y, y pues bueno, ya con la guía y, y la inspiración de la doctora Gabriela Barca pues pude hacer eh, cosas que la verdad eh, ni siquiera yo me imaginaba, ¿no? este, y pues bueno, justo ahí en el doctorado, eh, me, el, en sí, el, el, el haber hecho mi tesis de doctorado sobre flamenco fue algo que yo no me imaginé, o sea, fue algo como completamente, eh, pues, sorpresivo también para mí, yo en realidad planteaba seguir un poco con la línea de, del análisis político en, de, de diferentes danzas, no ya no nada más la tribal sino comparar, hacer una comparación ¿no? entre danzas y de ahí establecer eh, aportaciones teóricas ¿no? de, hacia la política e eh, información de comunidades. Pero se dio la oportunidad de hacer una primera estancia de investigación en, en Sevilla, España, y, y pues me fui. Me fui y estando allá me doy cuenta que el flamenco es un universo en sí mismo. Yo dije, no, a ver, ¿qué hago? Yo me abrumé, ¿no? Porque además llegué justo a la Bienal de Flamenco del 2016 estuve todo ese crisol eh, a, a la, o sea, al alcance, ¿no? Y yo dije, no, ¿qué hice? <risa> ¿Qué hice? ¿Y, ¿Y qué voy a hacer, no? Una de dos. O no hago la tesis, no, no, no incluyo al flamenco, ¿no? Porque si me meto, me voy a meter de lleno. Y, pues, después digo, bueno, es que no puedo no meter al flamenco, ¿no? O sea, ya estoy aquí, ¿cómo voy a justificar mi, mi beca mixta? Entonces, pues, me... Una... Entre el desconocimiento, la valentía y la novatada, este... Que te da la inconsciencia de lo, que te, de lo que te estás metiendo, pues, este... Decidí hacerlo sobre el flamenco y pues de ahí eh, se me abrió todo otro mundo, ¿no? Otro mundo de posibilidades y, y de afectos, además. O sea, ya estando en el doctorado, ¿tuviste oportunidad de cambiar el tema de investigación? Sí, bueno, porque entras con una propuesta, se supone que es la que te aceptan, eh, pero bueno, tienes oportunidad de irla reconfigurando, ¿no? Lo que pasa es que la mía cambió por completo. O sea, pero se justificaba con esto, ¿no? Con de, de que, pues bueno, yo ya estaba en Sevilla, eh, no podía no hacer eh, esa, ese acercamiento, y porque la idea era como de, bueno, el flamenco, como una de las tantas otras, según yo, una de las tantas otras danzas que voy a analizar, pero pues en realidad. Con, es, con el flamenco tienes, y eso yo siento que todavía me quedé como en la ventana, sumándome, ¿no? O sea, es una, pues es un universo, ¿no? Un multiverso. ¿Y esta beca mixta de la que hablabas? ¿De qué, de qué instituciones te la otorgaron? con así Sí, el Conacyt, pues te da, bueno, para los programas de excelencia, te da una beca cuando entras a los doctorados. Pero si quieres hacer estantes de investigación, sobre todo en el extranjero, también dentro de México, pero sobre todo en el extranjero, te aplicas para una beca mixta. Entonces, eh, te dan un dinero extra para, para esta movilidad, ¿no? Que estás planteando. Eh, y, pues, de ahí de ahí la beca mixta. O sea, es como aplicar a otra beca dentro de tu beca. OK. Muy bien. Pasemos a tu tesis de doctorado. Eh, ¿Cuál fue la problemática que abordaste en esta tesis para estudiar? ¿Qué problemática planteaste? Pues todo se fue dando muy... Muy poco a poco te digo que para mí fue sorpresivo esto de hacerlo sobre flamenco, pero sí sabía que te quería estar en la línea eh, teórica de, de, pues, obviamente de, de mi tutora, ¿no? que es la, la perspectiva postestructural en la antropología. Eh, y, y pues bueno, eh, una de las eh, teorías que más me llamó la atención fue esta eh, planteada o retomada de la filosofía, ¿no? que, eh, sobre todo de, de Lessi Guattari, eh, sobre el rizoma. Entonces, eh, yo planteaba que el flamenco, bueno, planteo, que el flamenco es eh, un rizoma, ¿no? Que, de hecho, así yo lo, lo, lo, lo considero como un flamenco rizomático, lo cual viene a darle una vuelta, eh, pues, totalmente opuesta a lo que se, a cómo se estudia el flamenco en en general, ¿no? desde la flamencología sobre todo, ¿no? que es vertical y es genealógica, ¿no? es arbórea. ¿no? Se buscan raíces, se buscan ramas y, y, y pues, y, sobre todo un acercamiento histórico y genealógico de, de, del flamenco. Eh, y en cambio, en, desde una perspectiva rizomática, pues era... Eh, o sea, tiene que ser todo lo contrario. No, no, tiene, no, no fue vertical, fue, fue horizontal. Eh, ver el flamenco como, como un ente eh, nómada y un ente eh, vibrante todo el tiempo, ¿no? Eh, con muchas conexiones, no, no buscando raíces, eh, sino más bien eh, conexiones y fugas, ¿no? Eh, líneas de conexión, líneas de fuga, y, y, pues bueno, lo que yo, eh, esa fue como la originalidad, digamos, de la investigación, eh, porque era como un acercamiento por completo distinto a, a lo, cómo se, se estudia el flamenco tradicionalmente. Y eh, esto se combinó con el diseño de la metodología que eh, yo planteé una metodología performativa, ¿no? Eh, lo que hice fue eh, hacer, esta, este acercamiento ya no tanto desde la observación participante, sino desde la observación performativa, lo cual me, me, me implicaba hacer un, un acercamiento más intenso. Eh, ya no incito, sino en, en praxis, ¿no? O sea, haciendo el, eh, siendo parte de la acción o de la, de la práctica que estás, que estás estudiando. Entonces, eh, eh, me, me he construido, sobre todo, bueno, varios, pero sobre todo dos roles eh, para, para hacer la práctica del flamenco a través de mi propio cuerpo, que fue alumna y compañera en clases de, de, de, de baile flamenco, y eh, aprendiz afic aficionada, ¿no? Entonces, pues era muy bonito porque eh, en, en Sevilla conocí varias personas que estaban haciendo doctorados o investigaciones y nos encontrábamos en las juergas flamencas, ¿no? Así, y me decían, ay, ¿cómo está? ¿Cómo? Yo, yo vengo muerta este, el laboratorio, no sé qué. Este, ¿Tú cómo vas? digo pues yo estoy investigando justo ahora. ¿no? Este es mi trabajo de campo. Este es mi laboratorio. ¿no? Entonces era como estar de juerga, estar, estar eh, pues, en, en conociendo gente relacionada con el flamenco, buscando formación en baile flamenco y pues siendo parte de la red, ¿no? Entonces la verdad es que fue un... Un trabajo de campo muy afortunado, muy muy bonito, muy, eh, no solo por la fiesta, sino sí, por, por, en sí por toda la, la, la afectividad que, de la que um, me vi envuelta. ¿no? Eh, sobre todo, bueno, en, en términos escénicos, con, con la gente dedicada a, a, a la, pues a la ejecución del flamenco en términos educativos, con, con la, la formación que, que pude eh, pues establecer en ese entonces, en Sevilla y después en Mérida, Yucatán, cuando regresé. Y eh, en términos festivos, ¿no? con, con esta, toda esta red, de, no tanto de gente que se dedique al flamenco, sino que es parte de la afición de, de, del, del flamenco. Y, y pues muy afortunado, ¿no? Eh, tuve la oportunidad también de, de, de ser aceptada e incluida en, en, en comunidades gitanas, ¿no? Eh, y pues la verdad es que eso fue todo otro mundo, ¿no? Eh, eh, se dice que los gitanos no no son muy abiertos, ¿no? Eh, pero la verdad es que a mí me, me abrieron las puertas de, de su casa, de, de su corazón y yo, y yo, eh, del mío, ¿no? Y, y pues bueno, este me, me siento muy afortunada por haber tenido esa experiencia y seguir además, ¿no? Con, con, con estas redes eh, afectivas, que eh, en, en términos de intensidad te las puede dar. Eh, pues, eh, planteada sobre todo desde la investigación, una, una metodología performativa en combinación, eh, una combinación exquisita con la perspectiva eh, rizomática desde la antropología postestructural. Oh, bastante interesante, tengo ganas de leerla. Me quiero ver. hiciste difusión de tu tema de investigación durante el proceso, asististe a coloquios, conferencias, congresos. Sí, sí, asistí en específicamente, creo que sobre el flamenco, creo que hice tres congresos internacionales el del AIBR, Antropólogo, eh, Atropó, Antropólogos Ibero Iberoamericanos en Red, así se llama la, la asociación. Eh, uno fue aquí en México, justo en Puerto Vallarta, y luego estuve en el de eh, Madrid, ya en el de 2019, y eh, presenté un trabajo que ya no pude integrar a la tesis porque ya era demasiado y se estaba estaba creciendo solito, entonces lo, sí lo menciono, pero no lo, no lo incluyo en la tesis, eh, sobre comida, eso fue muy gracioso, porque, eh, pues bueno, me di cuenta que el flamenco siempre, bueno, en, ta, en tanto festivo y en tanto comunitario, no es solamente, o sea, y de hecho los gitanos dicen que no es un arte, o sea, no, no es un arte, es una forma de vida, ¿no? eh, Entonces ellos, sobre todo algunos, ¿no? Dicen que, pues bueno, no, no es que sea un arte escénico, se escenificó, pero no es de, de principio eso, ¿no? Eh, y justamente el, la, el, esta parte sobre la comida, sobre... Sobre el gusto, lo, lo, lo abordé desde la, desde la antropología de los sentidos eh, y pues bueno, este, el gusto como en un sentido afín a, a una manifestación cultural como el flamenco, ¿no? Siempre que se está en una juerga o, o incluso en, en algunos tablaos o zambras, o eh, incluso ya desde el turismo te incluyen este, algo de tomar y, y, de, y de comer, ¿no? Dependiendo. Entonces, pero esto, se, se, yo lo puedo rastrear un poco como a cómo surge el flamenco en sí, ¿no? Que es en, en casas, en familias, en cuevas. Eh, y pues, bueno, el gusto siempre está, ¿no? Ya sea tomando, fumando o, ver, o comiendo algo. Eh, no es un algo algo que, que, que se necesite ser como una solemnidad ni demás, ¿no? Eh, es festivo pero también como muy muy estructurado eh, con protocolos ¿no? eh, tanto, tanto en tablados, peñas como en, en dentro de la familia ¿no? o de las, de las fiestas en, en casa. Entonces, este, eso lo presenté también en un congreso en Barcelona y eh, en el 2019 creo que también fue. Y sí, hice un poco eso de difusión pues, y justo ahorita me encuentro, eh, de, bueno, creo que tú eres mucho más eh, eh, docto en, en esto de las publicaciones, pero pues bueno, yo la verdad es que no tanto y pues me estoy desde hace, sobre todo desde hace un año, hace, sí, desde que terminé la tesis. Estoy intentando publicar, entonces parece que ya están saliendo a la luz. <risa> ya ves que todo esto es largo eh, y tardado, entonces eh, están por salir dos artículos eh, en revistas abitadas, entonces, pues bueno, ya te los estaré compartiendo. Ok, muy bien. Los esperamos, los esperamos. ¿Qué cambió en tu práctica artística? ¿De qué manera ha impactado en tu vida personal y profesional? ¿Qué logros has tenido, a el de posgrados, doctorado, maestría? Pues mira, en términos escénicos, la verdad es que a partir del doctorado eh, el, el, lo he tenido un poco abandonado esta parte, además, después con la pandemia, pues más, ¿no? Sí quiero retomarlo, oh, ya hacer proyectos no solamente de investigación, sino de investigación-creación. Porque creo que vale mucho la pena, o sea, yo no he dejado de bailar en el sentido de que he seguido formándome y sobre todo en el flamenco, eh, yo me siento en pañales y yo creo que sí me voy a sentir en pañales, ¿no? eh, Y pues bueno, he seguido formándome. Pero en términos escénicos sí, sí está abandonadillo y, y me da como mucha nostalgia porque, porque sí, sí, sí disfruto mucho también de, de ser artista escénica activa, ¿no? pero eh, no todo está perdido, <ríe> eh, de hecho uno, el, el proyecto que te comentaba la vez pasada, ¿no? que si nos lo aprueban, eh, pues bueno, es, es parte de, de esta reestructuración que quiero hacer, ¿no? eh, mm, hacia lo escénico, ¿no? desde la investigación hasta el escénico, y pues tengo eso, ¿no? está un poco parado y pues bueno, pero sí, sí lo, lo, lo pienso retomar. Eh, y pues bueno, esperemos que, que se dé. Esperemos que sí, que salgan de la sí. ¿Qué importancia tiene para ti teorizar entonces las prácticas artísticas? Ya no puedes deslindarte, ya no sientes disociado uno del otro. Esto, a futuro, ¿cómo lo ves en tu. Ay, cómo? Ahí? Perdón, este... Qué que tienes al exterior, que están construyendo. Sí, están los muchachos aquí afuera. Eh, ¿Qué importancia tiene para ti teorizar las artes, tu práctica artística, las prácticas artísticas? Fundamental, fundamental. Yo creo que la la, la teoría da una riqueza reflexiva. Eh, muy valiosa, ¿no? Eh, justo en las, en las clases ahorita con, con los alumnos de aquí, del Instituto de Artes, yo trato de, de inculcar eso, ¿no? Porque ciertamente la ejecución y sobre todo al, eh, cuando eres joven, ¿no? Y desde una, un arte escénico tan corporal como la danza, pues muchos se quieren enfocar solamente a eso, ¿no? A la ejecución. Eh, Tal vez también a la, a, la, a la coreografía, ¿no? A la dirección. Pero yo creo que el, el investigar, el, el teorizar las, las prácticas artísticas es fundamental para un acercamiento mucho más, eh, además de informado, mucho más creativo, ¿no? Eh, las teorías están para eso, para ayudarnos a comprender el mundo para saber dónde estamos parados y, y ver qué es lo que falta, ¿no? eh, Si bien no hay nada nuevo bajo el sol en la interpretación de las cosas y de las, y de las prácticas, eh, sobre todo pensando en que el arte es eh, eminentemente social, ¿no? Es, un, es una de las... De las de los foros, digamos, eh, de expresión, muy, muy, muy importante para, para reflexionar sobre la sociedad y el contexto al que pertenecemos, ¿no? Entonces, es fundamental eh, informarse en términos históricos, en términos sociales y, y bueno, científicos en, en, el, en muchos sentidos, pero eh, para mí también la filosofía tiene una una importancia que, que no debemos dejar de lado. ¿no? Ciertamente, a lo mejor no podemos hacerlo todo, no, no, no somos este, renacentistas, ¿no? Este, pero deberíamos intentarlo, ¿no? eh, hacer acercamientos. Ahorita hay tanta información. Eh, al alcance, ¿no? Eh, y yo creo que sí, sí, de la, en la reflexión está mucho de, de la innovación eh, creativa, ¿no? Entonces, de, de, para mí deberían ir siempre de la mano. Muy bien. Estoy buscando preguntas, pero creo que hay más, más felicitaciones que he estado poniendo a lo largo de que van apareciendo durante nuestra charla a eh, esto último entonces cómo lo consideras ahora ¿Te, te ubicas hoy investigadora artista docente cómo te defines yo creo que una vez bailarina, siempre bailarina, aunque los teatros estén cerrados y hayas tenido que encerrarte desde antes para terminar una tesis doctoral. ¿no? Eh, yo siempre que yo siento que ahí está, o sea, el, los músculos recuerdan, ¿no? Eh, y pues bueno, en cuanto se pueda, yo quiero volver a pisar un escenario, lo extraño muchísimo, eh, y pues soy todo, ay, sí, qué tal, <risa> siento que soy todo, eh, la, la parte artística ahí va a estar, eh, es el, el fundamento y el eje principal de, de todo lo demás, ¿no? El, el, la docencia a mí me encanta ¿no? creo que es el, la, la mayor eh, una de las de las de las mayores también pasiones de mi vida ¿no? intentar mm, transmitir eh, la pasión y el oficio ¿no? eh, de, de, de esto y, además, eh, desde la investigación, ¿no? Eh, ciertamente, ahorita creo que soy más investigadora, pero está a la par de la docencia y el, art, y el arte o, o la danza en específico, no es el eje alrededor de lo que todo está girando. ¿no? Entonces, pues yo, yo creo que soy todo, todavía. Pregunta, Carolina Reyes, ¿cuál es el nombre del doctorado? Lo dijimos al principio, ¿no? Ciencias es Antropológicas, así tal cual se llama, ¿verdad? Sí, Ciencias Antropológicas eh, de la Universidad Autónoma de Yucatán ¿De Con línea ¿De, de investigación en, en performance. Yo no conocía este doctorado tampoco. Entonces, ya, echaré el ojo a ver qué, qué más hay en esa universidad, para ver qué contactos hacemos, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, de hecho mi, mi tutora, Gabriela, bueno, mi, mi directora de tesis, Gabriela Vargasetina, es también una, una gran artista desde la música, ¿no? Y pues bueno, ella, eh, pues bueno, desde la Trova Yucateca sobre todo, pero con unos análisis loquísimos y súper, eh, pues, estimulantes, ¿no? Eh, entonces, eh, por ejemplo, varios de sus... De, creo que todavía, no, no sé cómo le está manejando ahorita en pandemia, pero en los trabajos finales de, de la materia de antropología post, eh, social postestructural eh, lo maneja con performance, ¿no? ya sea performance eh, grupales o individuales, eh, ese es el trabajo final, o sea, no, no entregan eh, ensayos no, no. Ajá, es a través de performance. Entonces sí, sí, sí, este, podríamos invitarla. Perfecto, estaría interesante tenerla aquí en estas charlas. Claro. Eh, oye, ¿tuviste algún encuentro de esos maravillosos que luego tiene uno con autores o con algún libro en específico durante tu doctorado? Que tú hayas dicho, este es el autor que, leí, que voy a leer y releer o que leíste dos, tres veces. ¿Te pasó eso en el doctorado? ¿Encontraste algo así? Sí, claro. Eh, pues lo sigo leyendo eh, a Deleuze, ¿no? Jean Deleuze. Eh, me parece que es de los autores eh, pues más intensos con los que me he topado. Para ser filósofo y con la idea que tenemos de la filosofía, de, de que es inaccesible y que no puedes pasar de la primera página, a mí me parece que estoy leyendo este, una novela, o sea, me encanta. Me encanta, escribe eh, con mucha pasión y yo aspiraría a eso. <risa> no desde la filosofía, porque no, no soy filósofa, pero sí eh, hacia la antropología, no, retomar toda, todas estas... En riquezas de la filosofía eh, para la antropología y en específico para la investigación de la danza eh, sobre todo el, el trabajo que hizo junto con Guatari ¿no? eh, eh, Mil Mesetas que es eh, pues la base de mi, de mi tesis, ¿no? donde desarrollan la, la teoría del rizoma y pues bueno, es infinito. O sea, yo, yo sentía cada que lo leo, es como que se te va acomodando algo distinto al cerebro. O sea, como ya no sales igual, es como cuando, cuando aprendes un idioma, los engranes ya cambiaron. Eh, así es, así es este mil mesetas. Y, y todos deberíamos leerlo, aunque sea una vez al año. <risa> Ahí está la recomendación. Oye, en esto de los idiomas, aunque fueron posgrados en nacionales, en castellano, ¿tuviste que cumplir alguna, algún requisito en idiomas para poder ingresar a estos posgrados? Sí, yo creo que todos los posgrados te piden ya un, comprobar que, que dominas medianamente otro idioma. Este, pues yo siempre presenté inglés porque creo que es que el, al menos eh, pues sí, como el más común, digamos, eh, pero bueno, me, me ha ayudado también el, el francés, ¿no? No lo domino como tú, obviamente, pero, pero sí sí sí he hecho mis, mis incursiones. Eh, pero sí, sí es como uno de los requisitos en, en los posgrados y hay que echarle ganas a a los idiomas, porque sí, sobre todo en la literatura ya también de avanzada, digamos, solamente la vas a encontrar en inglés. Entonces, eh, ya algunos clásicos, este, pues claro, también el francés es importante al menos intentar leerlo, eh, pero sí, el inglés sigue siendo... Eh, pues el idioma de, de publicación en, en punta de lanza, ¿no? Entonces sí, sí, sí, hay que, hay que tomarlo en cuenta. Tomarlo en cuenta y tomarlo en serio. Doctora, muchas gracias por la charla. No sé si quieras agregar algo más. Ha sido muy enriquecedor escucharte. Pues nada, solamente que, que pues gracias, gracias a ti por esta iniciativa y por, y por la invitación. Eh, eh, saludos a Sevilla, a Cádiz también. Y eh, en general, pues yo trato de, de siempre tra que, que se entienda que la danza, claro que se baila, ¿no? Es pues el fundamento de, de la danza misma, ¿no? Eh, pero además de, de entrenar los músculos del cuerpo hay que y del movimiento, hay que entrenar también el músculo de aquí, ¿no? De la reflexión y, y de aquí, ¿no? De, de la pasión. Eh, sin pasión y sin reflexión yo creo que, que no, es, no es posible seguir eh, innovando y, y creando, ¿no? Entonces, la danza también se piensa, se escribe, se investiga y, y pues, eso, ¿no? que, que el cuerpo es infinito eh, y la danza también. Así que eh, tiene posibilidades de reflexión y, y de creación epistemológica eh, inagotable, ¿no? Entonces, pues, que se tome en cuenta eh, para los que ya tenemos una trayectoria, digamos, de, de años, como con los, las nuevas generaciones que, que se están formando y que, y que son, son como ya el presente también de la danza, ¿no? Entonces, eh, pues eso, la danza es conocimiento. Muchas gracias. Gracias a ti. Cuídate mucho estamos viendo aquí en el instituto. Gracias, gracias igual. Gracias, gracias, hasta luego. Muchas gracias por presenciar la eh, transmisión. La próxima sesión tenemos un invitado desde Londres, a Víctor Ladrón Guevara. Saludos.